¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Joel Vázquez, pertenezco al Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, que depende de la Fundación Alfredo Oaxaca Y Bueno, yo ya llevo algunos años tocando el órgano, soy organista, más o menos en contacto con los órganos, más o menos desde el 2002, y ahí poco a poco me fui acercando. Mi formación primero fue como pianista, estudié en la Escuela de Bellas Artes, y poco a poco me fui acercando más a los órganos, precisamente en este instituto era yo todavía estudiante cuando, cuando conocí el instituto y, y, y conocí a la, a la directora que es la maestra Cecilia Quinta y, y pues fui en la misma el instituto de órganos históricos tuvo una academia yo es donde prácticamente yo aprendí todo lo que sé ahora ahora soy organiza en la catedral este, y les quiero hablar un poquito del órgano también es, estamos en el órgano de Tacuachehualá es un órgano bueno de características es un órgano fijo es un Pequeño. Es un órgano de cuatro pies, así le llamamos por el tamaño, o sea, de los tubos que están en la fachada. tienen cuatro pies, el, digamos el más grande, ¿no? es en lo que nos basamos, hay, tubos, hay órganos que son más grandes, por ejemplo, la catedral, la soledad, son órganos que son de ocho pies o ¿no? más grandes. Ahora, ¿cómo funciona? Este, bueno, es un órgano antiguo, es de 1730 más o menos, lo sabemos por... Como tomamos como referencia el órgano de San Pedro Quiatoni, que pertenece también todavía a Quetla Columna, es un órgano, es, es órgano sobremesa, que son un poco más bajitos, pero las dimensiones y de los registros son prácticamente iguales, las flautas, las caritas son idénticas y ese tiene una fecha de 1729 de construcción, entonces por eso fue que, que nos damos una idea ¿no? de que es contemporáneo de ese. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Bueno, ahora en, en, en, en, la, en la época actual los órganos funcionan con un motor que está aquí adentro de esta caja. Este motor inyecta aire a los fuelles y de ahí va al órgano. Pero en la, la manera tradicional, digamos, estos fuelles son originales. Es como, los, como las fraguas de los herreros. O sea, hay que bombear. O sea, estas palancas, con esta palanca va uno esperando que baje otro poco damos esta palanca y así, es, no es una cosa que hay que estar así, sino va despacito y es muy despacio. Y bueno, el aire pasa por este, este conducto, pasa al interior del órgano, como a esta altura más o menos hay una caja que se llama secreto. En esa caja, bueno, hay una caja que es la, la caja de vientos o arca de ventillas, también se le llama, ahí es donde se concentra el aire a presión, ya que aquí hay un peso, y ese peso da cierta presión. Entonces al momento que nosotros tocamos una tecla, se abre una válvula, deja que pase el aire a un canal y ya permite que se las solo ahora vamos a hablar de las flautas. Tenemos, bueno ahora qué tenemos aquí, tenemos el teclado, son teclados, son teclados de octava corta, se le llama, esos teclados eran como la herencia que tenemos de los españoles, o sea el tipo de órgano que tenemos aquí en Oaxaca son con influencia española. Los registros, tenemos registros, hay varios, los tubos que están en la fachada no son todos los que están adentro, hay más tubos. Es este. Por ejemplo, tenemos Por ejemplo, este es el tubo que es el más grande de medio, Y de aquí nosotros vamos a abrir lo que le explicaba de los canales. Nosotros tenemos más. Tenemos, ya abrimos otro canal. muchas opciones, es como una computadora antigua, ¿no? Los, los, los que hacían estos órganos, bueno hacen, ahora se llaman organeros, siempre se han llamado así, y era, son como los superingenieros de la época, imagínate 1700 hacer cosas que, puedas, que puedan sonar, y, y, o sea, es una, es una, en, tú lo ves sencillo ahora, lo dices, bueno es que es algo mecánico, pero en esa época es como uno de los grandes inventos, la imprenta, los órganos, los registros se abren, se cierran, bueno aquí, estoy. A ver aquí, bueno, aquí estoy abriendo las válvulas y no hay nada abierto, no hay ningún canal que nos permita que pase el aire. Si en el local, entonces, es así es como funciona el orden. De hecho, las personas que dan mantenimiento afinaciones y todo eso a los órganos deben ser especialistas desgraciadamente en México no tenemos todavía gente tenemos gente que se está capacitando por ejemplo aquí tenemos un compañero de aquí de Oaxaca que está trabajando en un taller en Barcelona digamos que será la persona que se está capacitando ahorita bastante, o sea hay más personas en México pero a lo mejor no, todavía no alcanzamos un nivel a lo mejor reparaciones pequeñas ¿no? pero una restauración tenemos que hacerlo con gente de fuera. Y de la afinación, pues sí, es, muy, es algo muy específico y muy, muy delicado, no es así como que, así ah, lo hago, ¿no? Como afinar una guitarra, afinar un piano, digamos que un piano es más complicado, pero no es lo mismo, pues sí tiene que ser una persona especialista. Bueno, de la afinación, bueno, tiene una afinación, no es como los pianos que puedes tocar, todos los tonos, sino aquí tenemos ciertas restricciones, ya que este órgano tiene un temperamento, digamos los pianos tienen un temperamento igual, tú puedes tocar en cualquier tonalidad, ¿no? do mayor, do sostenido mayor no sé, pero en, en estos tipos de órganos por el temperamento mesotónico se llama, tú si tocas una un pues nada más es escuchar La, se desafina el mismo acorde porque en esa época no se ocupaban esas este, todas esas tonalidades fue para demostrar que, el, que habían encontrado una afinación un temperamento en el cual se podían tocar en todas las tonalidades los órganos tienen 45 teclas entonces aquí vemos atrás que está inciso hay no sé tecla número 49 por ejemplo entonces seguramente fue reemplazado en el siglo XX no sabemos pero no no es original pero sí es bastante bonito y se ve, se ve bastante original, pero no es moderno, digamos, que será a lo mejor el siglo XIX, ¿no?, que se hizo el cambio. Pues les hago una invitación a que se acerquen, a, vengan a sus iglesias. No tenemos nada más este órgano de Tachaguaya, tenemos, tenemos el de la Catedral, el tenemos el de Desunidad, el de Tlaco, digamos, aquí cerca el de Tlacolula. Por ejemplo, el de Tlacolula ese sí se toca todos los domingos en la Misa de las 12. Aquí en Tlacochaguaya, bueno, es un poco más difícil ya que las bandas son muy fuertes, entonces de vez en cuando se tocan. Hay conciertos, entonces estar pendientes de las redes sociales, en los periódicos siempre salen las, las invitaciones. Pues, y, y conozcan sus iglesias, son bonitas.